Este programa llega gracias al auspicio de Nude Art, fotografía artística. Claesian Fan, juguetes sexuales y accesorios. Son Ideas, muebles exclusivos para ti. Rom 24 licores, donde quieras y a la hora que quieras. Style Color, colores de fantasía y maquillaje profesional. Pastelería erótica, de todo para tus fiestas más hot. Sex Porótica, la única feria de erotismo del Ecuador. Dancor Group, Web y e Hosting Solution. Ya llegamos, estamos en vivo Díganme ustedes de allá atrás ya ¿sí estamos en vivo, señores ¿Cómo están? Hola gente linda, gente maravillosa Estamos aquí como todos los días Lunes, excepto el otro que me puse muy enferma Y que gracias a todos que estuvieron pendientes De mi enfermedad sigo todavía con gripe, pero ya estoy aquí Yo iba, tueno, reempagué Este pechito va a hacer todo lo posible En conjunto de toda su producción Llevar a cabo Traer noticia porque se merece hablar de o sin nudos y sin, tabujos, sin tabúes. Perdón. La música que ustedes estuvieron escuchando es nada más y nada menos del grupo The Wiser. Ellos, ellos, ¿no? De Lady Killer, perdón, me habían informado mal. De Lady Killer, ellos eh, estarán presentes en un fiesta concierto que se va a hacer en un burdel. En un burdel. ¿Quién hace un concierto en un bordel para un toque? ¿Quién va a ir a un bordel y también va a ver un concierto del rock? Están locos estos muebles, pero hay una propuesta muy, muy chévere. Les invito a ustedes a buscar en Facebook lo que es Burlesque Night. Burlesque Night. Búsquenlo en Facebook y ahí podrán saber quiénes y qué bandas van a estar ahí en este evento que se va a hacer el 6 de mayo. Les digo, Los Buitres, Lady Killer, Bob Shell... Blue World and the Warrior, Night Brawler, Run y Die Wiser Ellos van a estar y las entradas pueden ir a eh, comprar directamente en Ticket Center o en la, manera, en la Marea Negra, en el Espiral, o en el Caracol Local número 26. Este evento, este programa, esta transmisión no viene nada más de nada menos gracias al auspicio de Estudios Nude Art. Cual, esta es la fórmula. El arte más la fotografía sumadas es Estudios Nudar. Lo que tú quieras. Tú quieres tomarte una fotografía porque quieres calcar tu imagen para el resto de la vida. Nudar Estudios es la solución. Una foto elegante, romántica, armoniosa, como mereces tú, preciosa, bella mujer. Hombre, también las parejas, ¿por qué no? Son ideas, muebles y diseños, clay, sand, todo lo que quieras, juguetes, juguetes, juguetes para ti, elegantes, hermosos www.claysianfone.es, así que pilas chicas, www.claysianfone.es. También gracias al auspicio de Stay Color, Jessie León estuvo hace una hora preparándome este hermoso peinado, este hermoso maquillaje, porque sin ella yo no puedo ponerme pilas en este espacio que es justamente hablar de sexo sin miedos ni tabúes. También, Ron 24, por favor, yo no puedo empezar nada, nada, nada, ¿sí?, no tengo mi traguito gracias a el auspicio de RON 24. Jorge, gracias por estar aquí y darnos de este traguito para pasarla muy, muy bien. También a Sexpo Erótica, la primera feria de educación y erotismo que se realizó el año pasado y se vuelve este año nuevamente el 7 y el 8 de septiembre. Prepárense que viene la Sexpo Erótica, segundo año con más carga y más power. También gracias al auspicio de Dancor Group. Cualquier cosa que quieras, community manager, manejo de redes, eh, páginas web, todo lo que tú quieres, DanCore Group es la solución. También búscanos en Elena y el Seizo, www.elenayelseiso.com. Podrás ver toda mi tienda de productos que estamos vendiendo, todos los servicios que ofrecemos, fiestas de despedidas, solteras, ya saben, la, la fiesta que ustedes quieran, yo se la preparo a la gran altura. Así que, chicas, esto es Elena y el Seizo. Hoy vamos a hablar de un... Eh, hoy tenemos un programa muy cargado, chicos, la verdad, que se viene cargadísimo. Hoy hablaremos de roles de género. Y está con nosotros Carla Heredia. Ella es... La gran maestra de ajedrez, campeona, parte del equipo olímpico de Ecuador, psicóloga y activista social. También nos acompaña Nadia Bejarano, jugadora de las Panteras del Big Club y, como, y también es, eh, está en una maestría de psicología. Ellos nos van a acompañar. Pero antes, hemos preparado una nota muy, muy chévere para ustedes, justamente roles de géneros. Adelante con la nota. Ahí, no, no, no, we can't decide. All we have is luck and all we have is passion. Have you ever El culturismo femenino es un deporte hermoso donde prácticamente uno trabaja su cuerpo en su forma, su estructura, trata de moldearle según los parámetros de cada categoría. Cuando tú vienes a entrenar, o sea, vienes a entrenar por salud, ¿no? Una, que es la parte primordial. Y la ventaja de todo esto es que no, o sea, no, tú no te mascudes, o sea, no, no tiene ningún... Ningún sentido de que tú te vas a hacer hombre, mejor tratas de formar un cuerpo hermoso, un cuerpo armonioso, un cuerpo definido, o sea que prácticamente, aparte de ser totalmente sano, porque tienes que tener una alimentación, tienes que tener un régimen de suplementación y hacerle las cosas y obviamente tener un... ...una cierta cantidad de alimentación que, que es requerido para poder adquirir masa muscular... ...pero no, o sea, muscularizarte o, o como lo tratan de interpretar mal, no no es así. Estoy en este año cumpliendo 50 años de actividad escénica. Tengo 67 años. Empecé a bailar desde los 16, 17 años... ...y gracias a la vida tengo un cuerpo todavía sano... Para seguir bailando. En, en 1975 la ciudad de Quito y todo el Ecuador era era muy diferente. Eh, era era casi era digamos eh, muy difícil para un joven decir que empezaba en la danza porque era una actividad dedicada solamente a las mujeres. El saber que en las comunidades andinas del Ecuador y comunidades negras también. El hombre a veces se viste de mujer para interpretar un personaje. Eso me dio fuerza. Bueno, el rugby es un deporte de contacto que se originó en Inglaterra. Eh, hace pocos años se ha empezado a, a jugar por las mujeres. O sea, tradicionalmente ha sido un deporte considerado masculino, pero sin embargo se ha dado, digamos así, un espacio para que también las mujeres lo, lo, lo practiquen. La construcción social que hay alrededor del, del rugby es que es un deporte masculino no entonces evidentemente cuando uno dice que es una jugadora de rugby la gente lo que tiende a creer es que somos muy masculinas o incluso que tenemos una tendencia sexual eh, digamos diversa ¿no? o sea que, que somos lesbianas o alguna cosa así cosa que realmente no está relacionada no o sea, no solamente de este deporte sino de muchas otras prácticas deportivas que también eh, clasifican a las mujeres de digamos así, de alguna forma. Eh, a veces tenías que escuchar desde las gradas padres que te decían, hey, sácala, este es fútbol de varones, porque yo estaba jugando en un equipo donde me permitían jugar, siendo la única mujer que jugaba en ese equipo de varones. Y yo siempre decía que no se demuestra con palabras eh, el cambio, se demuestra con hechos. Entonces yo jugaba. Eh, metía goles o, o jugaba de, eh, siempre tratando de, de, de no equivocarme o de, de hacerlo en, en, en equipo y demostrar que no, no había diferencia entre que sea una mujer o un hombre quien toque el balón la diferencia era la calidad de juego que uno podía poner dentro de, de, del mismo ¿no? eh, prácticamente sí, hay muchos eh, hombres que no les gusta que prácticamente eh, tratan de desvalorar el trabajo de las mujeres diciendo que el trabajo que hace como como culturista eh, femenino eh, prácticamente vamos a ser hombres y no lo es así más bien el deporte es inclusivo y obviamente si existen este tipo de, de digamos así, de preferencias sexuales o sea no hay ningún inconveniente pero a nivel so social sí sí se cree que este deporte es más para, para, para hombres y que las mujeres que lo practican son muy rudas y eso hemos todavía recibido ese tipo de, de cuestiones que las chicas transmiten ¿no? y te dicen, profe, es que a mí no me dejan jugar porque me dicen que yo debo estar lavando que debo estar haciendo cosas de mujeres mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas de mujeres? ¿cuáles son las cosas de hombres? y al final las podemos realizar de la misma manera con la misma actitud, con la misma inteligencia y con las mismas ganas afortunadamente, las mujeres son las que logrado en el mundo entero eh, ir a, eh, rompiendo los prejuicios y alcanzando que los géneros se, se equilibren Yo siempre digo, el balón no vino con una marca que diga solo para hombres el balón es para que lo jueguen niños, niñas de todo el mundo, de cualquier etnia de, de cualquier lugar Ya no es 1975 en este 2017 eh, ya se puede eh, decir con, con confianza con libertad tanto eh, hombres podemos decir que estamos en el oficio de la danza como mujeres están en el, en el oficio eh, de, de digamos en el deporte del fútbol o en mm, roles que antes eran prácticamente un tabú que, que pueda existir dentro de un trabajo u otro eh, siempre es siempre y sencillamente el ser humano que lo realice. No es tanto que seas hombre o mujer y como lo decía, un hombre que practique danza le pasa lo mismo que a una mujer que practica fútbol. Entonces, tal vez es porque la sociedad así se formó y así lo quiere ver, pero yo pienso que es el ser humano el que lo realiza, porque es la característica que tiene cada persona dentro de cada trabajo, el desempeño y desenvolvimiento, sus valores, sus principios que ponga dentro de lo que haga, lo que marcará la diferencia. Tenemos que seguir avanzando, todavía no hay tolerancia, no solamente tolerancia, sino comprensión, respeto. Yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa, o sea, tanto el hombre y la mujer tiene el derecho de sobresalir en cualquier deporte. El punto es que sí se debería desmitificar esto porque evidentemente, eh, más allá de, de que sea un rol o algo así, no es, es tal vez una cuestión de construcción como sujeto. Entonces, o sea, el momento en el que uno viene a un espacio deportivo, por ejemplo, como el rugby, o sea, se está formando un sujeto social ahí que sería la mujer jugadora de rugby hola gente ¿cómo están? volvemos a decir lo mismo porque no hubo audio en antes, así que estamos en antes con casa llena estamos aquí con Nadia Alejano ella es parte de las panteras ¡fuerte el aplauso! De Rugby Club, también aquí nos acompaña nuestra querida Carla. Heredia, ella es parte de la... Ella es ajedrecista, supercampeona, la mejor, la más en ajedrez. Juega con ella y te dejará desnudo. No, yo tengo, yo tengo, yo tengo la tabla de ajedrez. Y vamos a jugar después ajedrez, ajedrez strippers. Veanlo más después. También nos acompañan parte del grupo. Este se me va. Ves eh, eh, eh, Weiser. Dead Weiser, Dead Weiser. Dead Weiser como la cerveza. De Weiser. De <risa> <risa> <By> Weiser. Weiser. <risa> Aquí está Fabián, por favor, presentense, También está Jesús. Ah, Fabián, Jesús y el equipo Coca-Cola. Ah, no mentira. Mi nombre es Rubén, soy el vocalista y bajista de Deadweiser. Hola, yo soy Jesús y soy el guitarrista de Deadweiser. Hola, soy Frank, soy bajista de Lady Killer. Y así todos juntos somos, no, mentira, es eso, estamos aquí en una transmisión en más y venimos más cargados que nunca Hoy hablaremos de roles de género y justo estamos aquí, pero casi más o menos de empate entre hombres y mujeres Vamos a tener aquí una pequeña lucha y disputa, a ver quién se lleva y se gana más Todo esto de lo que es romper mitos y justamente en los deportes o en las áreas físicas donde más se quiere intentar romper el mito. Por favor, vamos a hablar justamente con eh, primero con el grupo. Queremos saber más de ellos porque ellos tienen un evento este 6 de mayo. Eh, lo van a hacer en una casa burdel. A ver, pregunta. ¿Quién se le ocurre hacer un concierto de rock en un burdel? Ah, bueno, allá, allá. allá. Claro, ¿Por claro, qué? preguntas adaptado. ¿Por qué un burdel? O sea, ¿por qué no en la Carolina, donde va todo el mundo? Eh, el concierto se organiza para romper ese tabú, uh -huh. para que la gente tiene sobre los que son los burdeles, prostíbulos, todo eso, pensando de que es, digamos, lo peor de la sociedad porque se practica el sexo, que la gente lo sataniza o todo. Entonces la idea es compartir el arte, la música una manera de expresarte e invitar a la gente sin restricción de género, sean hombres, mujeres... Mayores de 18 años o personas que quieran ir y entiendan que esos lugares no tienen nada del otro mundo, sino es simplemente casas donde te desahogas. Es un espacio más, es un espacio más, un escenario más. Si las chicas se sacan la ropa y los chicos también se va a quitar la ropa mientras tocan, ¿o no? Tenemos de eso, no, en serio, hay mandas! Y bueno, si se van a quitar la ropa, voy a ir. ¿Ya? ¿Cómo no es la idea? ¿Cuál es el eje de la sí. idea? ¿Por qué de así de esto? ¡Fuerte el aplauso, ¡No, venga, venga, venga, venga entre mis piernas, bueno, sido, bueno, que está súper calientito! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eh, mi nombre es Fernando, yo soy productor y trabajo con, con el ámbito cultural. Y contra cultura igual. Pues hay que diferenciar el, el tema básico de cultura y lo que hacemos nosotros con el metal es una contracultura ante, ante toda la base de la sociedad. ¿no? Entonces antes el metal, el, el metal eh, se propuso como una, una forma de resistencia ante todas las, las cosas que te envasa la sociedad. ¿no? Eso se viene a ser sexo, drogas, eh, todo, todo lo malo que, te, te, que te, te cataloga como una persona manchada en, en, en este estado que vivimos, ¿no? Entonces, un evento en el Burdal es mezclar todo eso y decir que en donde está lo más oscuro que tú tienes en el cerebro vamos a hacer un concierto, que se basa arte, música, depravación, morbo que tú tienes en la cabeza y lo vamos a expresar ese día. Más o menos a eso se basa todo el, el, el evento. No Son siete bandas que van a tocar, eh, seis bandas con sus trabajos independientes, son unas de las seis mejores bandas que tiene Quito, una de Cuenca, igual, Ram, es la que decía que se van a desnudar. Yo tengo un performance más o menos, se viste de monja, ¿no? También. No. Pues, eh, oh, de cucurucho, no de monja. He un a, <ríe> más o menos ese, ese estilo. Y al final que vuelve termina como que desnudo, solo con su bajo, tocando. ¿no? Es una banda de rock and roll. Eh, igual se iba a expresar algo de arte escénico en el base de, de Fuego, eh, Ula Ula. Eh, las chicas igual van a hacer un show masivo en, desde el principio con un tributo a Motley Cruque que tenemos que desde ahí inicia todo, eh, se, se realiza el show masivo y durante cada banda y todo que van a grabar algunos videos promocionales para sus temas, van a haber shows de, de, de entre las chicas y personas que nos van a colaborar con esas cosas. Bienvenidos. Oye, y cuéntame, oye, a mí me han dicho que en este lugar se abre el, el, el escenario... Así como que si por debajo sale la chica Así va a salir ah, la sí, banda Ah, sí, es más o menos, cuenta que es una tarima <risa> Una tarima flotante o hidráulica Que le llaman, entonces se parte en dos mesas Una tarima de 15 metros uh -huh. que, más que el están Que todo el stand que tenemos aquí Ajá. La mitad sube y tienes como que donde estaría El sonido, la banda uh -huh. Y por el otro lado tienes como que Donde ingresa el tubo Y o sube sí, a la tarima, entran uh -huh. las chicas y, <risa> y suben por el tubo No, no hay no. Entonces es, es un lugar súper entretenido grande, es placioso, es bien bien amplio, seguro en sí, que eso es lo, lo, lo primero que yo te quisiera ofrecer en el, en el sentido de un lugar así uh -huh. eh, la mayoría de gente que no va a estos lugares es por ese tema, ¿no? de seguridad uh -huh. ¿qué haces tú metido en un burdel si sabes que es peligroso? aquí tenemos seguridad, transporte que te va a llevar a tu casa eh, netamente te va a dejar en la estación del trole saliendo del lugar cada tres horas y te trae de la, de esta, desde la estación al mismo lugar, con tu uh -huh. mismo costo de la entrada eh, es una de las cosas adicionales que, que tiene el, el evento. No sé qué más te podría decir acerca de Sí, no, eh... queremos. Sí, hay gente que ni siquiera sabe dónde podría, o sea, cómo podrías llegar a este lugar. Ni siquiera las chicas, de hecho, las chicas no conocen el burdel. Exactamente, es? verás. No más o menos, no hay más, invitado ahí, más no. o menos. Más o menos, eh, tú puedes buscarnos en las redes sociales como Burlesque Night. sí Eso. O si no me buscas a mí como Kim J Fernando o Kitutambo igual con K. O algún número telefónico. El 099-840-5840. Es súper fácil. O también las entradas, eh, bueno. ¿dónde lo pueden ubicar? Las entradas tenemos en tres puntos de venta. El uno es en el Caracol, en uh -huh. el local número 26, que es Marea Negra. Es un ticket center que tú entras sí. ahí, imprimes eh, tu entrada y te dan el, el ticket impreso ese instante. ¿no? Eh, tenemos otro en el en el Espiral, en el local 42, es igual a un local de rock. Y uno de los lugares de Quito, que es Viva Cerveza, que es un local como una tienda de cerveza artesanal. Tienen todo tipo de cerveza. Deben ir allá, chicas. súper entretenido. Es súper entretenido el lugar. Esta es la República de El Salvador y Chiris, más o menos. República de El Salvador y uh -huh. Chiris. Es un local pequeño, como te digo, es una tienda, pero ah, tiene, todas conozco, marcas, ¿no? tiene todas las marcas. Tiene todas las marcas de es? cerveza de cerveza artesanal que tiene Quito en sí. ¿no? ¿Tú qué dices, Jesús? Que, ¿Que todos vayan o no? Sí. <risa> bueno, todo el mundo queda cordialmente invitado. Va a ser una noche muy interesante porque no es, no es común. No es común, exacto. Tú claro, háblame, tú dime, ¿qué ha dicho la gente con esto? Porque yo también me quedo admirada con este espacio que se hace, pero ¿qué te ha dicho la gente? ¿Tus amigos o los...? Ah, bueno, o sea, la expresión, puedo decir, que han dicho que del puta la idea. Ah, bueno. Claro, literalmente del puta. Entonces, ¿la, dices, la idea es hacer esto, es para romper, digamos, esa, esa ideología de que uh -huh. estos centros solo sirven para un tipo de género musical. Así es. Que solo pasen cierto tipo, entonces, ¿por qué no...? Compartir a más personas un, un género como el nuestro, que es el metal, que es el, para nosotros es súper importante, a otro tipo de personas, otro tipo bueno. de. De público, de tarde claro. entonces es algo increíble y de una vez agradecerte, brother, oh. por la invitación oh. por de una vez genial. claro, si caigan en el 6 de mayo va a estar ya. una bestia el concierto, son unas bandotas que están ahí y va a estar el show también va a estar bien, bien, bien bajado. genial gente linda, el 6 de, mayo. 6 de, 6 de mayo. mayo empieza a las 5.30 de la tarde y nos vamos hasta el amanecer, es un lugar que podemos cerrar eh, salimos de ahí a las 5 rachos. de la mañana si es que quieren, si no van saliendo como digo el transporte los va llevando a un lugar seguro cada dos horas, a su casa, su a su casa, casa. ¿no? A un lugar seguro. Como Burlesque Night puedes buscarme uh -huh. en los eventos, uh -huh. o si no búscame como Kitu Tambo con K. Es la casa de y estamos sino como so J Fernando que en sí es la, la productora como se maneja chévere amigos muchas gracias así estamos con ellos nos acompañan para que este día este evento eh, sea maravilloso este festival que ellos está este evento que están realizando ellos es una cosa que rompe mitos que rompe tabúes y está buenísimo así que por favor gente vayan a este lugar nosotros también con las cámaras de Elena y el sexo estaremos ahí porque va a haber desnudos o sea yo tengo que estar ahí Así es, amigos. Claro, igual gracias al programa por la invitación. No, no, igual estamos se quedan conmigo, se quedan, no ¿Allá? se van, no se van. Por favor, estamos cuatro a cuatro, señores. Se viene la pelea del ajedrez. Roles de género, vamos a hablar, señores. un momento a la pausa, por favor. Volvemos en cinco segundos. Uno. Todos me dijeron que te buscara, pero no sé muy bien qué estoy haciendo acá. Estás buscando ayuda. Sí, pero no sé si tú me puedas ayudar. No somos los únicos, pero sí los mejores. Entonces me puedes ayudar. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Un operativo completo. Tú lo que necesitas es armar la mejor fiesta que nunca has tenido. Y lo sabemos, nunca lo has hecho. ¿Cómo saben eso? ¿Qué saben de mí? Sabemos muchas cosas de ti. Por ejemplo, sabemos que eres la dama de humor, que tu novio no sabe que estás organizando esto y que tu perro fito se comió el pastel en tu anterior cumpleaños. ¿Y quién les dijo eso? Si nos confirmas del trabajo no tendrás nada de qué preocuparte. Tendrás la fiesta más salvaje que jamás hayas imaginado. linda y maravillosa. Volvemos al aire y estamos aquí con unas copitas gracias al auspicio de Ron 24 Licores. Jorge, gracias una vez más por este auspicio. Salud, chicos, gracias por estar aquí. Una bestia. Salud, salud. Y estamos aquí, señores. Este día se ha hecho todo el esfuerzo para hablar sobre roles de género, sobre todo lo que es en los deportes y en aquellos aspectos donde se son vistos y catalogados a que solo los hombres pueden entrar o solo las mujeres pueden entrar. Justamente nos acompañan dos grandiosas mujeres que yo debo decir que un aplauso para ellas, por favor, por favor. Nadia y Karen, por, por Carla, perdón, se me va el nombre, téngame por favor ahí, no, no, no, no ya no le voy a decir nada. Por favor, yo necesito hablar de ustedes. Necesito que la gente hable. en Ustedes, chicas, eh, hoy que estamos en el 2017, estamos ya en el 2017, loco, no puede ser. Siglo XXI. Este, ¿Ven que existe algún prejuicio con ser mujer en cualquier aspecto? ¿Aún sienten ese prejuicio? ¿Lo ven? O sea, tú en el ajedrez, ¿ves aún hoy que estamos en 2017 ese prejuicio? más que prejuicio, eh, las mujeres seguimos siendo una minoría en el ajedrez más o menos cada torneo el 10% nada más no. somos mujeres eh, pero creo que eso puede cambiar si hubiera más masificación y también yo creo que el ajedrez va con lo que es matemáticas, ingenierías, que se ve un poco de mujeres y a veces piensan, no, las mujeres no deberían estar en este tipo de, de ramas y, pero pues todos tenemos la capacidad de de, de jugar ajedrez o hacer matemáticas, etcétera. Aquí, a, a, a, a ver, quiero que me responda ahora, perdón, perdón, perdón, nadie desde su punto de vista, tiene el rugby, ¿Cómo, te ha, ¿cómo ha pasado eso en ti? O sea, ¿has encontrado ese prejuicio o crees que ya no existen? O sea, yo creo que eso todavía es muy vigente, por lo menos en mi deporte sí. Eh, la verdad es que socialmente una mujer que juega rugby, no, no está catalogada como que es una mujer femenina, digamos así, ¿no? en lo que normalmente se catalogarizaría una mujer. Sin embargo, eh, bueno, poco a poco con, el, con, yo que sé, con el, lo que la gente ya conoce, como es el deporte y todo, ¿no? esos mitos se van rompiendo y se va viendo que cualquier persona puede ingresar al deporte, eh, que no necesitas eh, tener un cierto estereotipo, para poder estar en él. Uh -huh. Ustedes chicos, ¿qué opinan? Porque también en el caso de los hombres conocimos a Wilson Pico, que también tuvo ese ese tema en el tema de la danza. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, del micrófono ahí. Yo creo que igual, eso es una ya es un pensamiento muy, muy retrógrado, mm. que somos capaces de hacer muchas cosas y por igual. Uh -huh. O sea, yo pienso que no hay por qué detenerse porque eres hombre, porque eres mujer, para ciertas cosas. Uh -huh. Si está mal, digamos, que una mujer, no sé, alce pesas, me parece uh -huh. una estupidez, porque si es que puede hacerlo, uh -huh. está bien. Uh -huh. No, pero imagínate que hicimos una entrevista justamente a Fernanda Armas, y ella es eh, fisiculturista, y ella decía justamente eso, no porque yo quiera definir mi cuerpo de alguna manera, me voy a volcar a que voy a ser hombre. Ah. Pero ese es el juicio que se dice, ¿no? Como, ah, estás en esto tú ella ya marimacho, o como decíamos, ¿no? O o lo que sea. Y en el caso al otro lado, ustedes, no sé si a alguno de ustedes les guste la cocina. Yo cocino muy bien. ¡Qué rico! Bien. Me encanta. Puedes venir de vez en cuando a la casa, bueno, cuando sí. quieras, la cocina de pues la tienda. El, el tema de, de, de aprender a cocinar yo creo que se basa como, como tú llevas tu vida y cómo la conllevas. ¿no? Yo cuando empecé a vivir solo... Era como mm. que es cuenta que te estabas agarrando en el bolsillo cinco dólares y sin poder comer una semana. Claro. Entonces te obligabas a aprender a cocinar y a manejar las cosas. Antes, como, como usted sí, mi mamá era, tenía un restaurante, entonces como creo que solo viendo con el mismo sabor de lo que comías, aprendí a cocinar. ¿no? Claro. Entonces yo creo que, Saboreando. Sí. Yo creo que en este tiempo la mayoría de hombres han... La mayoría cocina y mejor se está yendo hacia el otro lado el, el, el tema de la cocina, ¿no? Sí, hay hombres... Sea, el, gusto, el gusto está en uno, ¿no? O sea, que a ti le nació por base de la necesidad, de así la como necesidad. mamita y papito no me enseñó a cocinar, no, ahora que ya soy grande y no tengo quien me cocine, me tocó cocinar. Así es, casi, casi. <risas> yo creo que todo se basa la presión, ¿no? Tu conocimiento, uh. todo lo que aprendes vas, vas adquiriendo eso en el transcurso de tu vida. Uh -huh. o en sea, eso se vas a aprender a cocinar, uh -huh. desarrollarte en tu vida, ¿qué quieres hacer en tu existencia? Y justamente en ese sentido, Fernando, bien, es, es complejo porque eh, los rezagos del machismo siempre siguen como por allí, entonces, digamos. Eh, luego aparece esta cuestión de que la persona el hombre que cocina ya no es cocinero sino es chef uh -huh. entonces llega como a, a elevarse sí. a la categoría y la, la mujer es cocinera, cocinera. entonces uh -huh. todavía existen rezagos, nosotros sabemos porque de alguna manera ya hay una conciencia respecto a la, a la lucha que hay por eh, romper estos roles de género pero sí siguen existiendo <risa> es un, como que la, la, el inconsciente social por decirlo de alguna <risa> manera sí, porque a la final las limitantes están solamente en nuestras cabezas Y a uh -huh. veces son reproducciones uh -huh. De lo que la abuela le dijo a la mamá Y la mamá nos dice oh. a nosotros Y tenemos miedo de hacerlo Así es. Y el momento en el que lo hacemos Vemos cómo se rompe Y creo que allí están las historias De cada uno de ustedes en realidad uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que el artista no, no va a tener un buen futuro por ser artista, y, no, y lo rompemos, ahí es la decisión, mi, exacto. Entonces... mi familia cine, eso no te va a dar de comer, eso no te va a dar de comer, tienes que ir a, no sé, de secretaria o de administración de empresas o lo que sea, pero el cine no te va a dar de comer, así que son cosas que están construidas, ¿no? Que exacto. están, que deberíamos justamente romperlas. Claro, igual en la parte del arte, he visto bastantes cosas que dicen, que haya... Vemos una chica es bajista, una chica es guitarrista, baterista, oh. y dicen ah, toca bien para ser mujeres como que locos, ¿no? Toca mejor que vos claro. Ah, claro. ahí está conducen claro. mujeres, ¿no? Lo mismo es un chisme increíble en la conducción. sí si es que ves a una claro. mujer, ah no, se va a chocar Ahorita a la vuelta, se va tal vez por Algunas otras 3, 4, cinco mujeres Que nos hacen quedar mal ¿no? <risa> Tal vez Pero hay hombres también que no saben manejar Bien eh, sus autos Entonces como que también hay de lado a lado No es una cuestión de género manejar Un auto, sino una cuestión de aprendizaje Nada más, ¿no? De, de practicar práctica. Practicar Precisamente ahí historias de todos ustedes que están rompiendo con estos tabúes de, uh -huh. de género entonces uh -huh. yo sí quisiera saber cómo, cómo empezaron Carla, por ejemplo tú, Carla, sí. ¿cómo empezaste este proceso y cuáles fueron las trabas sociales sí. con respecto al... Hubo apoyo al de, de tus de papás no hubo ese, apoyo de tus de papás saliste solita, dijiste ¡me voy a dar! <risa> <risa> Sí, yo tengo la gran fortuna de tener unos papás que, que me han apoyado bastante. ¡Fuerte el aplauso para esos padres que apoyan! Que espero que no estén viendo el programa. Espero que no vean el programa. Que se... eh, para. Espero, padre. espero que no me vean. Eh. ¡Debería estar orgulloso. No, me pasa algo chistoso, así repito Llego y digo, bueno, tengo una entrevista ya no doy más explicación. Y un tipo pasa en la moto y dice, ah, estás buscando la edad del ¿Y papá, ¿qué? Y digo, ah, es un programa que hablan de todo un poco, padre, ya me voy. Ya yo nunca dije como No va a haber sexo en vivo, por los cuales me preguntaron ahí en, en WhatsApp, no, no se trata de eso, no. Aquí solo hablamos de estas, de estos temas. ¿Por qué hacen falta hablarlo Pero yo a los 15 años decidí eh, dedicarme al ajedrez y salí del colegio alemán y estudié a distancia para cumplir mi gran sueño que era soy gran maestra de ajedrez, Soy la. Wow. La, solo hay dos grandes maestras en Ecuador y yo soy una de ellas. Y, wow. Y, ¡Fuerte y, el y, aplauso! Y de ahí algo que me pasa de roles de género que decían a veces a los hombres les molesta perder mucho con mujeres. Sí, Entonces, el ego, el ego. El ajedrez es uno de los pocos deportes que puedes competir juntos y, y claro, no... Hay una frase que, que decía Susan Polgar, ex campeón del mundo: Nunca le he ganado a un hombre sano, o sea, siempre había excusas. Oh. Y, y claro, eso sí me ha pasado: como que a veces los hombres pierden y no se han portado tan caballerosos, por decirlo así. Claro. No saben perder. Sí, sí, no sí, saben sí. perder. En ese caso, a ti, ¿cómo te ha ido a nadie en, en, en tu mundo, en tu camino? Este, ¿Tus padres lo te apoyaron? ¿Tus amigos, familias? ¿Encontraste trabas? ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, eh, yo empecé a practicar rugby cuando estaba en la universidad y, eh, o sea, sí tuve apoyo de mi, de mi familia, ¿no? Y también de mis amigos, aunque mi deporte sí es bastante desconocido en el medio, entonces es como que no sabían a qué mismo estaba... Así que, rugby ¿qué digamos. Y con Tal cual. Pero bueno, eh, o sea, sí fui apoyada y todo, y de hecho, eh, incursioné en, el de en ese deporte por mis amigos eh, hombres, ¿no? O sea, un amigo me, me invitó a jugar y me gustó y continué con un grupo pequeño de mujeres, luego solamente fui yo, con todos los hombres que practicaban y, o sea, recibí... rugby, rugby. <ríe> Sí, rugby. recibí bastante apoyo. Sin embargo, posteriormente, nosotras... Ya no éramos... se escucha, dice sonido. ¿Sí se escucha? Perdón. Ah, ya. Bueno, eh, ya éramos un equipo, ¿no? y como en la universidad mismo no recibíamos el apoyo suficiente entonces decidimos salir y empezar un equipo por nuestra propia cuenta entonces cuando hicimos de eso ahí sí tuvimos algunos inconvenientes no porque al ser un, solamente un equipo de mujeres pues y, y estar prácticamente por nuestra propia cuenta no o sea con, solventando todo o sea lo económico absolutamente todo entonces Sí encontramos ciertas trabas, pero así mismo también hubo gente que nos apoyó. Y pues bueno, ahora ya estamos dos años como un club de mujeres. ¡Woo! ¡Un sí, ¡Esa también es! También. Sí, claro. O sea, hemos tenido campeonatos desde el 2010, más o menos, que se, que se formó el primer club de, de rugby. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos tres años sí. se organizan campeonatos de mujeres, pero nosotros jugamos una categoría diferente a la que juegan los, los hombres. Jugamos Seven Aside, que es un juego un poco más rápido y de menos contacto que el 15 a 15, que es el que juegan los, los hombres. ¡Wow! Gente linda, gente maravillosa que está al otro lado, así como tenemos a Nadia y a Karen, en realidad... Oh, oh, ¡Pucha madre! ¡Me oh, voy oh, a tatuar este nombre! ¡No me llega! <risa> ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Carla! ¡Carla Heredia! Perdóname, Carla Heredia. <risa> Carla y Nadia, así como ellas han hecho el esfuerzo en nuestro querido Ecuador para salir adelante en sus especialidades, también quiero que conozcan a Caterine Switzer. ¿Alguien conoce a ese nombre? ¿Se le llega a alguien a la mente? Son alemanes. Eh, eh, sí, sí. Ella, ella, ella fue la primera en inscribirse en una maratón. Ah, la de Boston. Sí, muy bien. Fue hace 50 años, señores, y hemos preparado una nota muy especial para ustedes solo para mostrarles que las mujeres rompemos mitos. Adelante la nota. Es un concepto simple, poner un pie frente al otro por 42 kilómetros. Pero hace 50 años, había una parte de la población que no era bienvenida a participar en las maratones. En una milagrosa y fría mañana, la vinteñera Katherine Switzer lo cambió todo. En 67... Did you a girl who wanted to run. Otras mujeres habían corrido la maratón de Boston, pero no oficialmente. Solo había un requisito: registrarse como competidor. a unos pocos kilómetros en plena competencia, un juez de carrera llamado Joe Simple la localizó. looked into the of the angriest guy i had ever seen. This guy was out of control, he was snarling at me. Hoy, la icónica serie fotográfica representa la fuerza de la mujer atleta al competir. He grabbed me and he screamed, "Get the hell out of my race." I was just terrified. It was out of the blue. My burly boyfriend, who was running alongside, 235 pound ex-all-American football player, took out the, the official just like that and sent him flying. And my coach said, "Run like hell." Catherine Switzer cruzó la línea de la meta ese día y nunca dejó de correr. Siguiendo su ejemplo, mujeres alrededor del mundo tomaron sus deportes. Hoy, con 70 años, Switzer vuelve a correr el milagro. The higher reason now is not to prove that women can do it. The higher reason now is also to show, frankly, that an older person can stay active and healthy. I want to celebrate in the best possible way. Cinco décadas luego de haber cruzado por primera vez la línea de meta, Katherine Switzer lo hizo de nuevo. Es un concepto simple. Poner un pie delante del otro y cambia al mundo.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 Hola gente, Lina, volvemos nuevamente a esta tu transmisión de Elena y el Sexo. Estamos hablando de roles de género. Estamos acompañadas de Carla Heredia y Nadia Vejera, no, Carla Heredia, <risa> tuve que leerlo, tuve que leerlo, mierda Y el grupo y la banda Die Weiser, por favor, nosotros estamos aquí, eh, pues, ¿ves? ¿Ten ¿Ten si ten no de me de sale casa? la una, me sale la otra Me memoricé todo el comercial, el nombre y, y encima me lo tuve que leer, no, no, no, sorry gente, soy nueva en esto este, Queremos hablar con las chicas de aquí, estamos hablando justamente de roles eh, rompiendo justamente los roles, queremos hablar con ellas y que nos digan ¿qué esperan ustedes o qué, qué pensarían dejar a las nuevas mu a mujeres, a las nuevas generaciones que se vienen con esto que están haciendo? Ustedes están rompiendo un mito. ¿Qué esperan hacer en el futuro? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver, bueno, eh, yo quisiera primero dar un mensaje a las mujeres de que uno puede ser lo que quiera hacer, ¿no? puede practicar cualquier cosa que desee porque todas tenemos la capacidad y la potencialidad para hacerlo. Entonces, o sea, simplemente no hay que dejarse intimidar o dejar que cosas que diga la gente pues nos afecten y nos bajoneen y, y no podamos hacer algo que queremos hacer. Entonces, uh -huh. hay simplemente que organizarnos, eh, yo qué sé, buscar el espacio. Y empezar a generar este cambio, porque el cambio empieza por nosotras mismas, ¿no? Entonces, o sea, esto esto de practicar un deporte que, en mi caso, bueno, es un deporte de desconocido y tradicionalmente masculino, pues no me ha limitado para hacerlo. Y también tengo muchas amigas que están conmigo en esto. Entonces, o sea, es simplemente eso, ¿no? Demostrar que también somos capaces y que podemos hacerlo. ¡Qué bien. Muy bien. Sí, ¿Y no yo que los límites solamente están en la mente de uno. Realmente el, el cuerpo no... El cuerpo, el cuerpo no es ningún límite, realmente es antes se decía que las mujeres no podían hacer deporte porque se les iba a salir del útero uh -huh. y que no podían moverse porque cuando estaban menstruando porque entonces les podía dar tremendas enfermedades y sí. era muy peligroso y que era contagioso. De hecho, hasta ahora se sigue diciendo que cuando una mujer está menstruando está enferma es. y no es de enfermedad, realmente es un síntoma de total y absoluta salud. Pero eso del pasa cuerpo, en claro. África, a las mujeres, a las, a las niñas, les mandan a la de la escuela o del colegio, les mandan a casa porque están con la regla o con la menstruación. Exacto, o sea, es como que... para hay, hay muchos limitantes uh -huh. y, y en realidad las mujeres uh -huh. podemos hacer deporte cuando uh -huh. queramos. Y además de eso, justo con el reportaje que ahorita acaba de pasar, eh, lo mencionábamos aquí mientras sucedía se presentaba el reportaje, es increíble que justo en el 68 cuando Catherine se presenta a la maratón de Boston, eh, ya estaban sucediendo muchas luchas uh -huh. sociales en Latinoamérica, alrededor del mundo, uh -huh. ya se estaba dando la revolución cubana y todavía seguíamos uh -huh. debatiendo allí, le estaban persiguiendo para evitar que ella se presente uh -huh. eh, a competir en uh -huh. una maratón. Entonces, todavía vemos que podemos la sociedad puede estar muy avanzada en ciertos temas, pero quizás un tema de género todavía está uh -huh. un poco atrás y todavía tenemos que lucharlo mucho. ¿Qué piensas tú, Carla? Carla. Han dicho mi nombre. ¡Mierda, no Creo que... En las sociedades, más o menos como en el ajedrez. Eh, uh, me encantan esos análisis, me encanta, me, <risa> encanto, me encanta, me <risa> encanta. Eh, un, un peón, como un solo ser humano, puede hacer un impacto, pero a la final, cuando jugamos con todas nuestras piezas o cuando toda la sociedad participa, tenemos un cambio más grande. Entonces, eh, yo puedo hacer mi granito de arena, eh, yo en, en la universidad, donde un estudio en Texas, doy clases a, a, a mujeres en los colegios de ajedrez, intento usar el ajedrez para empoderar, no solo el saber jugar, sino el, el intentar que cada una vea más allá del tablero del ajedrez y empiece a tomar sus acciones en la vida y a dónde quieren ir. Y he intentado eso y cuando vengo acá intento realizar e eventos, pero más allá de Carla, pues creo que todos tenemos eh, el, el, el, el potencial de hacer un cambio en todas nuestras áreas, sea música, ajedrez, eh, desde los ministerios, y a la final la sociedad somos todos, ¿no? no solo es un peón, o no solo es Carla, o Elena y el sexo, eh, <ríe> y también creo que, que eso empieza desde casa, Ay, ay, creo que hay mucho machismo desde la casa, desde las escuelas y todos debemos alzar nuestra pequeña o gran voz eh, a favor de la justicia, de la equidad y todas las luchas sociales que, que valgan la pena. Eh, yo desde mi campo como deportista creo que he intentado estos últimos años eso, no quedarme solo en mis triunfos del ajedrez, sino ser parte de las marchas, eh, tuitear, hacer eventos de empoderamiento para niños para mujeres, jugar simultáneas con diferentes clases de personas esta mujer es un regalo de la naturaleza. Wittig, no mentira. Es una mujer maravillosa, la me. Qué lindo, qué maravilloso, ¿ah? Que cada vez vayamos colocando ideas de lo que nosotros nos pasó y está bueno replicarlas para que mostremos a la sociedad que eh, estas cosas no están, o sea, que lo que nos dijeran no está bueno y que hay que empezar a formularse, a construirse con nuevas ideas, ¿no? Los chicos de aquí, díganme. Ajá, yo quería saber, por ejemplo, para... Quiero responder. ¿De qué manera ustedes creen que el sexo puede ayudar a romper con los roles de género? El sexo no me refiero únicamente no. al copular, sino eh, en todo este debate que existe. Por ejemplo. El no poder decir, voy a un programa que se llama Elena y el sexo. Así es. Me no uh -huh. hablar del cuerpo, porque eso es, la, creo que eso es lo que genera mucho problema en la sociedad, el uh -huh. cuerpo. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que uh -huh. más que todo, esa uh -huh. una parte de, como vos dices, de la parte física de lo uh -huh. que representa el sexo, uh -huh. es un tabú porque las personas tienen el miedo a expresarse. Uh -huh. Y es una manera, yo creo, o por lo menos lo creo así, que la manera del sexo es, es, es descubrirte a ti mismo, es prácticamente es tu cuerpo, es tú. El que tú sabes cómo eres y qué tienes uh -huh. Entonces cuando te conectas Con otras personas en un sexo Ahora tienes la libertad de decir oh, Quiero estar con una persona, estar con otra Es eso, para mí es libertad Y es un tabú porque las personas aún tienen La ideología de que, ay, no voy a hacer esto Porque han de decir que soy un tal El, el han oh, de decir Ajá. Uh -huh. Y qué dirán el uh -huh. uh -huh. Entonces la gente no se presta Y busca otras maneras en quiere, caso, quiere verse de una manera que no es Claro, en nuestro uh -huh. caso descubrimos Personalmente, no con la banda o con los <risa> no. el arte es la manera de expresarte. Igual debe uh -huh. ser, en tu caso que jugando ajedrez eres libre. Te puedes expresar y te puedes demostrar así. All rugby, jugando también Ajá. rugby, Uy, Uy, fue pucha, rugby. bloquea no, y taquea a si no todo esto, esto, el mundo. Siendo ¿eh? uh -huh. si no esto, puedes tú ser libre. Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo creo que es igual que en el sexo. O sea, tú eres, eres tú contra ti mismo y ahí sí enfrentarte. Eso, muy bien. Robusto. Sí, está bueno conocerse, gente. Si es que vamos hablando por el tema del, del cuerpo, está bueno conocerse, está bueno masturbarse, gente, por favor, conozcas un poquito más. De, está bueno tocarse, porque si no, al día siguiente... Sí, sí. Uh -huh. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí. Jesús, que hable Jesús, que hable Jesús, que hable Jesús, que hable Jesús. ¿Hable? Hijos míos, he venido, no mentirán. Hable sucio, mi hijo. Sobre el mismo tema. Ajá. O sea, la verdad me parece muy, muy. Estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí Rubén. Es muy importante también que haya una inclusión en cuanto a, a, a las chicas con, con, o sea, con, con los chicos. ¿sí? Porque muchas veces, como ustedes han estado hablando las discrimina porque dicen por el, por el hecho de ser chicas no pueden hacer esto mm. pero yo siempre he creído firmemente en la igualdad mm. no, todos tenemos, amén señores todos habló Jesús <risa> <risa> todos, todos somos capaces de hacer <risa> todo, de hacer lo que nosotros nos propongamos y es verdad que cada, que cada género tiene su, ciertas características que, que les hace, que, o sea que son propias de cada uno, ¿no? pero la cosa es que explotándolas al 100% pueden llegar a aportar mucho dentro de cualquier tipo de cultura. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy importante este tema del que hablan, porque el sexo es eso, es, es inclusión. Uh -huh. yeah. Hablando de inclusión, me gustaría que conocieran a Sonia. ¿Dónde está Sonia? Sáquenme a Sonia, por favor. Mi modelo allá, por favor. Sonia. Sonia, bienvenida a este grupo, por favor. ¿Quién no ha conocido a Sonia? Hablando del placer, del autoplacer, por favor, señorita, acérquese por favor a la cámara y muestre un poquito. A... Oh, la cámara, acérquese donde. Sonia, sáquele un poquito, sáquele, sáquele, sáquele un poquito de su paquete, Sonia. Sáquele. Sí, sáquele, sáquele, sáquele. Muéstelo a la gente. Sonia, ábranlo. Es ¡Wow! ¡Tarán! Gracias a Cleisy and Fun, Por favor, comuníquense cualquier vibrador, cualquier juguete, cualquier cosita que ustedes quieran para sentirse mejor. Clay and Fun les ayuda. Con este hermoso y bello producto, Sonia. Péseme, señorita, por favor, gracias, gracias. Les voy a hacer un poco tocar a ustedes, porque yo sé, aquí hay, y aquí hay un mito también. Hay un... ¿Ustedes han tocado un vibrador y una mujer? Sí. ¡Ah! Muy bien, Jesús, buena, esa es. No, tenga el del placer. ¿Usted qué, qué cree que a dónde va esto? ¿Dónde va esto? Así es, oh. uh -huh. llega justo al clítoris. ¿Tú sabes dónde está el clítoris? Sí. ¡Bien ese mando, ven! Sí. Man. Sí. No, no. Mira, para aprenderlo en la mitad. Prendelo, prendelo. Para que tú vayas conociendo un poco y cuando llegues donde tu novia sí, hay que prenderlo. Bien. Manténlo en el centro prendido. En el centro, manténlo ahí. Eso, Ajá. muy bien. Ahora, ¿quieres más nivel? Súbelo, súbelo. Suelo. No sé sí, sientes. ¿Cuántos mm. números de vibraciones tiene por minuto? Uh, ay sí, ya me. Ahí sí, no sé. Bien? Unas 4, 5, no sé, no sé cómo decirte. ¿Cuántas vibraciones? 150 vibraciones, ¿150 vibraciones por segundo. Ah, y yo estaba ahí guardándolo, no sé. ¿Qué estaba haciendo con eso? Por favor. ¿Sí sientes? Sí, sientes. A ver, allá. Imaginen este potencial, imagínense. Nadie. Podemos subir de más de nivel, ¿ah? ¿eh? Carla. <risa> Hermoso, chicas, lo deben lo deben sentir dentro de ustedes. Lo mejor, el mejor placer. Gracias a Clay Cienfón y sus productos, por favor. Y si quieren saber más de sus productos, comuníquense a su fanpage o su página www.clacienfón.es. Así que cualquier cosa, perdón, el topper 6, miren, en, dentro de una semanita yo voy a tener un topper 6. ¿Qué es un topper 6? Nadie sabe lo que es un topper 6. Vamos a juntarnos con nuestros mejores amigas y amigas a hablar y de los muchos productos. Apaguen esta cosa que no sé cómo la... Los productos que existen en el mercado y todos los juguetes que podemos llevarlos para hacer una fiesta de despedida O pasarla chévere con tu novio Novia, pareja, lo que tú quieras Este, Vamos a tener un Tupper Seis Donde vamos a poner estos productos Para que lo conozcan más de cerca Porque también yo sé que tienes un miedo Y también hay un mito de ir a un sex Shop ¿Cuántos de ustedes han ido a un sex Shop? Es justo lo que decía <risa> Cuatro de cuatro. No ha probado nunca. ¿Sí? Realmente se sí, les ha dado sí, la sí, lo traje. No Era no. Y es muy chévere porque el top sex te permite, por ejemplo, reunirte en un ambiente bastante íntimo y saber de qué se trata esto, o sea, saber qué tipo de productos hay, cómo los puedes utilizar, porque por ejemplo este es de estimulador clitoriano, no necesariamente es para utilizar como para penetración. Entonces es toda la explicación de qué tipo de productos hay, y cómo los puedes utilizar que al final a veces uno va a una sex shop y va así como que este este tiene claro entonces esto no. es como en un ambiente mucho no, más mucho íntimo más tú puedes íntimo. hablar sobre los distintos tipos de productos que hay cómo los puedes utilizar y, y en confianza en final en... Puedes ir incluso no, no, generar como un nuevo ambiente de amigos sí, de amigos porque es un, es un es, es, es que, que en realidad hablar de sexo no, te claro. te acerca a la pareja Y mucho más con tus relaciones de, hablar, de intimidades Claro, te creas más Eso, Eso, muy te bien da chance de explorar tus fantasías sí. También, no te Enriquecer a, con tu a pareja es para que cada vez no tengan problemas en la cama, loco, porque de ahí nacen todos los problemas al día siguiente. No, en serio, si no tienes sexo al día siguiente estás con la jeta acá, o sea, así, cara dura, cara larga, y, da, y, te, y te estresas, oye, ¿no? yo vivo en la calle, señora, usted no tuvo sexo, usted no tuvo sexo, usted no tuvo sexo. Se le nota en la cara, señora. Así que, por favor, cualquier cosa, clean, fun, y también no, que vamos a hacer la próxima semana, estaremos anunciando a través de nuestra página. Este queremos mencionar las noticias con Paula Herrera. Uh. Ella nos elaboró este precioso producto, las noticias de esta semana. Así que, que les vamos a mencionar a ustedes las noticias de esta semana con Paula Herrera. Hoy en las noticias de Elena y el sexo les contamos que este 18 de abril varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención y tortura de cientos de personas de la comunidad gay en Chechenia. Entidades como Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales han denunciado gravísimas violaciones a los derechos humanos después de que un periódico ruso informase que cientos de varones identificados por la policía chechena como homosexuales han sido arrestados, torturados y llevados a centros de detención irregular la historia publicada por el diario crítico Nova Yagazeta ha confirmado las sospechas de los militantes que llevan años denunciando esta situación. Mientras que el portavoz del líder checheno Ramsam Kadirov asegura que las informaciones sobre agresiones homosexuales son falsas, el diario Nova Yagazeta asegura poseer datos de al menos un centenar de hombres de entre 16 y 50 años detenidos y perseguidos por su orientación sexual no tradicional. Además les contamos que este 17 de abril el periódico español El el país sacó a la luz un informe alarmante publicado por el Ministerio del Interior. Allí se revelaron datos interesantes. En este informe se revela que cerca de 6.000 personas durante el 2012 y el 2016 fueron liberadas por situaciones de esclavitud como trata de blancas y explotación sexual, siendo este un negocio que casi supera al tráfico de drogas y de armas. En estos operativos desarrollados durante el 2016 se arrestaron a 3.000 personas por delito de trata y explotación sexual y se desarticularon a 377 organizaciones criminales. Mientras que en Canadá continúan los debates en torno al informe tacones altos y códigos de vestuario en los puestos de trabajo. A esta lucha se unen los habitantes de Columbia Británica, una provincia con más de 4 millones de habitantes, quienes se suman a este movimiento para poner fin a una ley que obliga a las mujeres a utilizar tacones altos dentro de sus puestos de trabajo. Su ministra principal, Christy Clark, se ha anunciado completamente a favor de que este requisito no sea obligatorio y anuncia una movilización para poner fin a ello. Clark manifestó su opinión después de que Andrew Weber, representante del Partido Verde, registrara el 8 de marzo un proyecto que modifica la Ley de Compensación de Trabajadores en cuanto a requisitos de calzado, que haría que sea ilegal que un empleador exija a las personas un tipo de calzado de acuerdo a su identidad de género. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el Sexo. Mi nombre es Paula Herrera y nos vemos el siguiente lunes. Chicos, ¿cómo están? Volvemos a esta transmisión en vivo de este Tu Programa, Elena y el Sexo. Nos encontramos en la parte de Juguemos con el Sexo. Ah, no, con el sexo no se juega, es muy serio esto. Los chicos se van ya, se tienen que ir, pero antes de antes de irse calientito, porque Jesús me cayó bien. <risa> Levante la mano, Jesús. Y usted con sus manos mágicas va a hacer el girar esto, porque uno de lo que salga él va a destinar la penitencia a uno de sus amigos él, solo giras y tú destinas a uno de tus amigos uh, dice primera auspiciante 10% de Clay Cienfón ¿a quién se lo regalas? ¿de qué? 10% en productos de nuestro patrocinador Clay Cienfón ¿a quién se lo regalas? ¿a tu novia? Ah, ¿a quién quieres? <risa> ¡Oh, bueno, regalar! ¿Dónde está el por no. En algún momento se lo entregaré. <risa> bueno, sentate, Jesús, ya está, listo. Vení, Rubén. Ahora sí. Tus manos mágicas. No, no, hacia abajo. Es, es. Dice, otro 10% de descuento de creche Farm. Nos vamos a quedar, nos, nos vamos a gracias quedar a ellos, sin ¿no? descuentos de Clay gracias, ¿no? gracias a sus productos, ¿no? ellos se llevan 10% de descuento en Clay Sienfond. muchas gracias por gracias. estar, gracias, gracias por estar el, en este instante, en este espacio, no se vayan que todavía queda un poquito más de un juego de este, tu programa Elena y el sexo, vení, Nadia, vení, vení, vení Nadia, ahora te toca a ti. ¿Te llevarás el 10% de descuento? No sé. No, pero dale duro, dale duro. ¡Baila sexy! A ver, no, no, no, pasa. Chao, gente linda, gracias por estar. Nos vemos, ¿eh? nos vemos. Vamos a jugar. Si no baila nadie, con esto le vamos a dar. Es la penitencia y este es el castigo, señores. Gracias, Ecclesia Enfón. Castigo, a ver. Nosotros vamos a hacer... No, pero nosotros vamos a ser el público y nadie va a ser la que nos baila. Nosotros vamos a poner... No, no, no. Castigo, entonces. Por favor. A ver, póngase. ¿Póngase? Okay. Mentira, gente linda. Esto es solo para pasar la chévere, nada más. Tomemos asiento, volvemos a, a conversar. Uh! Ve. A ver, a eh. ver. Nuestro látigo se llama Sara y está aquí para. ¡Fue pucha! Para hacernos sentir dolor. Nadia, no hiciste el castigo, viene para ti. No, mentira, gente linda, no vamos a hacer esto. Solo lo hacemos tras cámaras, no, mentira. Ya. Bueno, volvemos, volvemos. No, ya, volvemos, volvemos. ¿Por qué no quiere jugar? Y vamos a jugar. Y Vamos a hablar más bien en conclusión, chicas. Ustedes son el futuro, todas estamos luchando porque cada vez... Se desmitifique todos los roles de género que han sido construidos de una manera así como tiene que ser así y no hay otra. Así como que en conclusión, ¿qué le diríamos a todos los que están siguiendo, nos están viendo, nos están transmitiendo en este momento? ¿Qué, qué, qué es lo que diríamos? Eh, creo que más del futuro somos el presente, día a día construimos la sociedad que queremos y, y va desde los roles de género hasta abrir la mente y poder aceptarnos y aceptar a todos y tener una sociedad inclusiva, eh, hay que darle jaque a la violencia y también eh, hacer construir patria cada día, eso empieza desde casa. Uh -huh, uh -huh. Para allá... Bueno, yo creo que igual, ¿no? O sea, el tema de, de la equidad es algo que se construye. Entonces, o sea, sí es importante que nos reconozcamos como diferentes, sí, pero no inferiores los unos a los otros. Y que eh, valoremos más bien lo que somos, ¿no? Que nos conozcamos, nos, nos valoremos y que a partir de eso, o sea, generemos como un cambio, entonces un cambio que empiece por eh, uno mismo. Uh -huh. Eso sería el punto. ¿Paula? Pues, con respecto a todo uh -huh. lo que hemos debatido, realmente creo que es justo lo que uh -huh. debemos trabajarlo desde nosotros mismos, la lucha por romper con los tabúes sexuales, creo que es una lucha por romper con nuestras propias trabas mentales, porque aunque quizás no, no sean eh, nacidas de nosotros, son instauradas por toda una historia social y debemos romperla día a día. Yo creo que es muy difícil realmente, pero para eso estamos con más personas que también se encuentran en la lucha. Debemos apoyarnos también de esas otras búsquedas uh -huh. seguir también buscando a nosotros y hacerlo. Por eso estamos aquí, por eso existe este programa, por eso ustedes también le apostaron a nuestro uh -huh. programa y están junto a nosotros. Entonces, es, es maravilloso porque uh -huh. realmente se está construyendo y estamos desmitificando. Y yo agradecida con estas mujeres maravillosas que Quiero que también en este momento aprovechen el espacio para invitar a la gente eh, que quiera también conocer el rugby, que quiera conocer el ajedrez y de esas charlas talleres que tú bien lo has manifestado, que está buenísimo, que todo el mundo lo sepa porque está buena esta adaptación. ¿Cómo te conocen, cómo te ubican o cómo hacemos para que sepan más de esto? Eh, pueden seguirme en Twitter, Seredia Carla, o en mi eh, Facebook page que es eh, Carla Heredia, gran maestra, de paso los invito el 27 de mayo vamos a hacer un torneo en el Café Democrático, vamos a unir un poco de, no, no va, a haber, va a haber música, buena vibra, ajedrez, hacer algo diferente. Y próximamente también vamos a hacer algo con la, con la organización de la marcha de las putas. Ya, ya te contaremos. Ya te contaremos. Bueno, y mi, ahí estaremos. Mi página web es carleredia.com si quieren escribir, saludar, invitarme a salir. No me ¡Esa! Call me, baby, call me. Para allá, para. Bueno, eh, para todos los que están interesados en practicar rugby, Panteras Rugby Club entrena eh, los lunes, miércoles y jueves a las 7 y media en la Carolina. También lo hacemos los días sábados y los días domingos eh, a partir de, de las 11 de, de, de la mañana en la Carolina igualmente. Y bueno, eh, tenemos una página en Facebook, se llama Panteras Rugby Club. Pueden seguirnos, pueden escribirnos si están interesados en venir a practicar ese deporte con nos, nosotras. Chévere, amigos. Esto ha sido un programa que hemos hecho con todo el cariño del mundo, este, esto en realidad este, se merece hablar de sexo, se merece darle este espacio, lo hacemos con todo el cariño del mundo, llevados a ustedes esta noticia y agradecemos nuevamente a todos nuestros patrocinadores, Nudar, Estudio, Fotografía, Arte y Desnudo Juntos, Clay Phone, cualquier producto vibrador eh, al mayor estilo y elegancia está en la página www. Eh, Clay and Font, también a .s, .s también, también nuestra eh, Sexpo Erótica, la primera feria de educación erotismo, también pastelería erótica, Dancor Group, páginas eh, hosting y dominios, y qué más. Y maquillaje, por supuesto, este hermoso maquillaje ustedes me acaban de ver. No, no, no, no, no, no, no ¿Ven? que ni con todo el sudor de estas luces ni la transmisión se me fue el maquillaje Stay Color stay color Jessica León es su solución eso y también al patrocinio a ah, Rom24 eh, Licores, Jorge que nos ayuda con el traguito porque sin vino esta esta, eh, esta mujer no funciona así que este, quiero agradecerles nuevamente a ustedes mujeres maravillosas por estar aquí en este espacio a ustedes por estar al otro lado Volvemos el próximo lunes con nuevos temas, nuevas ideas aquí en tu programa Elena y el Seizo, Rompiendo Mitos. Despídense chicas, nos Gracias vemos la próxima. Gracias este lunes.